Bueno, listo, arrancamos, 7 y 11 de la noche. Bienvenidos otra vez a una sesión, creo que de hecho es la última sesión del Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar de este semestre, um, al menos la última sesión de discusión. La próxima semana, pues nos reuniremos, pero ya será nuestra sesión de despedida, ¿no? Entonces, eh, pues um, nos conectaremos, quienes quieran, por supuesto. Pero ya será como para tener nuestras actividades de, de clausura, ¿no? Esto en términos eh, escolares, <ríe> un poco. La idea, pues, es que dentro de ocho días la sesión sea de ustedes. Entonces, si tienen algo que compartir con nosotros, una actividad, un juego, una lectura, eh, pues, la presenten, la comparta con nosotros como, como, como mejor desee. En caso de que, pues, no tengamos como, o bien el aforo suficiente, o bien... Eh, las actividades o que la gente se conecte Pero de pronto no traigan así propuestas Pues nada, el plan de respaldo siempre voy a hacer yo Y por supuesto yo también traería alguna propuesta En caso de, de que haga falta, ¿listo? Ah, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal está esta semana? Desde el miércoles pasado Si se si han leído, si leyeron eh, Pues la, la, la lectura para hoy según hablamos era el o se han leído otras cosas, yo, ¿qué les cuento? Un poquito así como para ir rompiendo el hielo, eh, esta semana solamente me dediqué a leer subtítulos, <risa> porque estuve sobre todo viendo, fue a um, un anime, no sé si lo conozcan, que se llama Shingeki no Kyojin. Eh, o, o digamos como el más cercano es como Attack on Titans entonces me la pasé, fue leyendo los subtítulos de ese anime y leí un poquito, fue una novela no sé si conozcan la saga del libro la, perdón, la saga de películas Hellraiser y pues estuve leyendo un poquito y encontré que estaba basada en una novela y estuve fue leyendo esa novela que es una novela corta eh, también está como muy interesante ustedes que han estado leyendo Cindy, profe Leonardo, eh, Jason, Sarita, y creo que estamos también con, con Majo. ¿Qué me cuentan en ustedes de esta semana? El profe nos dice que estaba haciendo trabajo de los estudiantes. Ah, sí, bueno, eso, eso es, eso también, digamos, me relaciono como con el profe Porque también hoy estuve en esas Leyendo unos documentos, sí Sobre todo porque ya nos estamos acercando a A finales, ¿no? O sea, creo que la próxima la, Dentro de dos semanas ya es el cierre De semestre, entonces pues Me imagino que ahorita También estarán están corriendo con notas uh -huh. Y que más que me dice Jason, Sarita, si leyeron O no han leído nada No tiene que ser necesariamente el cómico No sé, cualquier cosa ¿No? ¿Todos callados hoy? <ríe> bueno, listo, nada. Arranquemos. Bueno, habíamos dicho que para el día de hoy vamos a hablar de eh, el, el interno, ¿no? Pero pues queríamos que nos tomáramos un par de minutos como para darle un cierre a, a, a Sandman. Creo que... A ver, vamos a ver qué nos dice por aquí en el chat. Ok. El profe aquí nos da Biun Chulhan. La Sociedad Paliativa, Novela Policíaca y Cómics. Buenísimo, eso suena bastante interesante. Bueno, pues me imagino, ¿no? De, el profe siempre a, a, nos ha demostrado tener un gusto excelente. Tenemos que revisar, ¿no? Aparte, que no, el profe siempre en todas las sesiones nos da recomendaciones de lecturas. Es bien chévere. Eh, entonces, no sé, yo, yo quería dar como una un, el cierre así de, de, de Sandman. Yo considero que es, vale la pena leerlo, ¿no? siempre pues por supuesto tiene estos temas así, eh, medio turbios un poco, eh, pues todo lo que hemos venido discutiendo, pero, pero me parece que artística y literariamente uh, son muy provechosas, ¿no? Las técnicas que utiliza Caimán para contar las historias me parecen muy chéveres y por supuesto el trabajo que, que hemos visto de los ilustradores, Creo que recordando un poco lo que Cindy decía la semana pasada De, de que cada o que cada volumen tiene como ilustrador diferente A partir del volumen 3, según vi, si no estoy mal Ya, ya empiezan a ver eh, como otras personas dibujando Entonces es, es chévere ver ese cambio eh, Y no sé, no sé, si no sé quién con la intriga Yo por lo menos sé que no me va a quedar con la intriga De, de ver en qué termina la historia de, de Sandman eh, la buena literatura es, a mí tiene esta, esta, este um, elemento de intriga que nos hace querer llegar al final, ¿no? Ir avanzando, ir avanzando y alimentar un poco el, el, el, la parte chismosa que todos tenemos. No sé, yo siempre he, he pensado que el, el lector o el buen lector es un poco chismoso porque quiere saber más, ¿no? Entonces se, se esfuerza bastante por, por conocer... ...de la vida y a las otras personas, de los personajes, de lo que está pasando. Entonces, el, el buen lector es, es un poco chismoso, ¿no?, entrometido. Eh, y sobre todo por, pues por, por este, esta comparación que podemos ir haciendo con el material que venimos leyendo, ¿no? O sea, si bien leímos el primero, los dos primeros volúmenes, eh, para hacernos una idea completa, pues sí, sí sería una idea global de, de Sandman. Ameritaría leer todos los volúmenes, al menos los que tenemos ahí. No, creo que hay más volúmenes, no estoy seguro, pues yo hice, intenté dar todo, subir todo los, el material al, al Drive. Mm, creo que está todo, creo que está todo. Eh, igual, pues, se puede buscar en caso de que no, no, no esté completo, pero creo que está todo. Y así puedes poder hacer, digamos, esas comparaciones valiosas entre, entre Contrato con Dios, entre All You Need Is kill, entre... He... Ah. Pueden creer que pasó el semestre y no me aprendí el nombre del manga, del por perrito. Eh, sí, gracias, Arita, Siempre para salvarme, apareces para salvarme siempre. Exactamente. Y, por supuesto, eh, Sandman y el que vamos a discutir esta noche, que es pues, el INCAL, que, no sé ustedes, pero también me dejó gratamente sorprendido. Eh, entonces, sí, digamos, la invitación, a pesar de que aquí en el club no... no eh, digamos no profundicemos en o no avancemos no terminemos toda la obra de, de Gaiman y Sandman súper recomendado terminarlo yo sé que lo voy a hacer y recuerden pues eh, no prestar atención a los detalles esto es chévere y como todos estos consejos y estos tips que el profe nos ha venido dando me parece que es súper valioso y podemos disfrutar mucho mejor la lectura de este, de este cómic mm, eso por un lado y ya, ahora sí, entrando en materia Lo que tenemos el día de hoy Entre manos Es nada más y nada menos que el Inca Aquí lo tenemos No recordaba que eran 445 páginas Según el archivo Pues que de, de que logramos hacernos Y por supuesto era Realmente un reto leerlo Teniendo en cuenta además pues de que al final se definió eh, Apenas el día de ayer la lectura Entonces pues Creo que el día de hoy vamos a, a discutir como cosas superficiales, no vamos a poder entrar en cosas demasiado profundas de la obra, eh, pero pues toda discusión que hagamos, pues considero que va a ser provechosa. En especial, eh, porque pues es, es, tiene mucha tela que cortar esto, ¿no? Y pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo por lo menos alcancé a leer los tres primeros volúmenes, es decir, el Incal Negro, el Incal de Luz, eh, lo que hay abajo, y ya empecé a leer el cuarto volumen que es lo que hay arriba. Entonces me, pues me quedan, voy en la mitad de, de, de la historia del Incal, pero me ha parecido muy, muy chévere. Entonces no sé si de pronto a alguno de los presentes tuvo curiosidad por leer quién es Jodorowsky o Jodorowsky, no sé, creo que es, no sé, no sé, no sé cómo se pronuncia, si es con J inglesa o J española creo que él es chileno, entonces debe ser Jodorowsky, y Moebius, eh, si sí, sí, miraron un poco de, de estos dos personajes, de estos dos artistas que nos regalaron esta obra tan impresionante. Todos callados. Pues yo sí tuve curiosidad y estuve mirando, eh... ah, profe, adelante, <ríe> No, Julián, hágale y ahorita intervengo. Bueno, no, yo, yo digo lo, lo, lo, lo, los datos básicos que me ofrecen las búsquedas en internet, ¿no? Eh, por ejemplo, que Alejandro Jodorowsky es chileno, pero es nacionalizado francés. Eh, permítanme un segundo, por favor. Qué pena? <ríe> eh, es chileno nacionalizado francés tiene alrededor de 92 años el man ha hecho de todo, ¿no? Alejandro Jodorowsky él es escritor, él es cineasta él es guionista de cómic él es poeta eh, mejor dicho, él como que ha intentado ser de estos mmm, genios que exploran todas las artes me pareció bien interesante aunque pues solamente me acerqué a él eh, pues por el cómic, mm, tiene unos temas bastante interesantes dentro de su obra, ¿no? Como que le gusta mezclar mucho eh, la ciencia, la tecnología, la espiritualidad, lo religioso, inclusive parece que tiene como un movimiento propio eh, para la sanación del cuerpo, una cosa así bien, bien extraña, y pues de todo esto se puede ver dentro de del de, de INCAL. Mientras que Moebius eh, se considera pues uno de los grandes eh, ilustradores eh, leí por ahí como una cita como que consideran que hay un antes y un después de Moebius eh, en cuanto a la, a la ilustración yo conocía a Moebius antes de Incal pero por unas ilustraciones que hizo de la divina comedia que me parecieron muy bonitas lo había escuchado mencionar en el Incal es como un referente tenía, lo tenía, sabía que tenía que mirarlo pero no lo había hecho eh, también es el ganador del de, uh, premio Eisner, no me acuerdo, creo que fue en el 80 y algo, no estoy seguro bueno, estos, estos dos personajes como que siempre tienen esta visión muy similar del mundo un mundo como extraño, o eso veo en en, en, en el, en el Incal, de hecho se me hizo más extraño, bueno, esto como adelantándome a la discusión ahorita eh, se me hizo más extraño el Incal que Sandman por ejemplo, um, y pues eso es decir mucho, ¿no? Sandman, Sandman es bien peculiar, pero, pero el INCAL se me hizo todavía más raro. Uh, sobre el INCAL, ¿qué podemos decir? Eh, o bueno, lo único que digamos quiero decir, para no, para no adelantarnos en nada, es el año de los, el tiempo de publicación, ¿no? Se publicó entre el 80 y el 88, ¿no? Entonces este es anterior a Sandman. Sandman se publica entre el 89 y el 96, 97. Entonces. Sandman es, es como después, ¿no? Y es muy chévere ver cómo, cómo van cambiando, ¿no? O sea, nos vamos moviendo en el tiempo, eso me parece muy interesante. Um, y esta gente hizo de todo en, en el Incal, ¿no? Espero que lo hayan visto. Nada, eso era lo que quería decir, profe. Les cedo la palabra. Eh, gracias. Eh, pues no, ahí sería ampliando lo que acaba de decir. Es Jodorowski. Normalmente se, se pronuncia Jodorowsky. Eh, Jodorowsky es un tipo muy particular, porque como muy bien lo, lo acaba de decir, él es un narrador, ¿sí? es como un contador de historias, o que ahora es el, los storytellers que están de moda. Es un contador de historias y el tipo además. Tuve una formación eh, en teatro. No sé si saben quién era Marcel Marceau, como un gran mimo. Sí. Uh, espera, acá lo escribimos. Marcel Marceau es como eh, un referente para la, para los mimos, pues a un nivel pues ya de, de, de mimos, como de una categoría extrema. Él estudió y trabajó con Marcel Marzón eh, como mimo. Fue influenciado por una cosa que se llama el teatro del absurdo. Y con eh, literatos y teatreros creó un concepto que es el teatro pánico. Entonces, esto son eh, propuestas surrealistas y lo ve uno en su narrativa, que es bastante surrealista, bastante extraño, Como muy bien lo dice. Eh, que es, es, una, es una historia bien rara, ¿no? Pero Jodorowsky eh, se considera tarotista, o sea, él lee el tarot, se dedica a leer el tarot. Y esa, como ese movimiento que tiene eh, es eh, la psicomagia, donde él hace terapias grupales eh, por medio de acciones simbólicas. Entonces todos esos elementos surrealistas, simbólicos, mágicos, los utiliza el tipo para construir sus, sus textos. También ha dirigido eh, cine pues dirigía teatro con todo ese otro movimiento. Hay una película que es, es un icono, hay una, eh, una película de culto, personalmente me parece larguísima y hartísima que llama El Topo. Es una cosa súper densa, pues es interesante hasta un punto, pero es que después de dos horas ya empieza uno como a saturarse. Entonces, eh, lo mismo puede pasar con El Inca, no, porque esto va, sigue sucediendo, sigue sucediendo, es como, como el eterno retorno pareciera. Eh, Jodorowsky se encuentra con, con Moebius, sí, eh, porque estaban intentando hacer una película de la obra de ciencia ficción Dune, entonces eh, los habían convocado a los dos para crear ese tipo de pues el guion y, y crear toda la parte visual de, del asunto eh, y Moebius, Moebius se llama se llamaba eh, Jean Giraud a un dibujante francés, que crea todo un cambio dentro de la estructura de la narrativa y de la novela gráfica europea, pues así como Eisner influye pues en, en casi todos estos dibujantes de los años 80, el Incal se empieza a producir en los años 80, en 1980, se ¿sí? empiezan a, a hacer eh, eh, publicaciones seriadas en una revista que funda eh, Giro y otra serie de dibujantes y guionistas franceses, y crean, ahí es donde surge el movimiento del noveno arte, que es lo que establece desde Europa, se crea eh, ese movimiento que busca darle el nivel que requiere y el respeto que, que, que merece la historieta como una forma de, de narrativa, ¿sí? eh, tanto visual como textual, entonces ese movimiento... Este es uno de los tipos que alimenta eso. Y esta obra es un referente también, así como lo es Sandman. Este es un referente icónico dentro de lo que es el mundo de la historieta. Esto es como, como decían en su momento los críticos de historieta, porque hay críticos de historietas, eh, que es, esto es la historia de los superhéroes europeos. Es como otro tipo de, de historia, ¿sí? de trama. Pero entonces Moebius crea todo ese mundo que se imagina en el texto eh, Jodorowsky que algunos críticos incluso decían que eso parece es un viaje de ácido por el tipo de, de elementos psicodélicos y es muy surrealista, ¿no? El color se lo aplica a otro artista que también era un referente en los 80 en la historieta europea que se llamaba Yves Chalant, que ahí está en la entrada de, de, del documento Yves Chalant era uno de los grandes Shaland. Ay, Shaland. Eh, de los grandes dibujantes, pues jóvenes, una generación joven en ese momento, pero él murió trágicamente en, en un accidente de automóvil a los 33 años, entonces nunca se pudo ver qué, qué tanto se, se iba a desarrollar, pero ese tipo de color que le da mucha fuerza a la historia, lo pone este artista. Eh, Jan Giroux firma, les había dicho en otra oportunidad, el firma de tres modos distintos, eh, Moebius, cuando hace ciencia ficción, eh, Giro cuando hace eh, dibujar un un vaquero que se llama el teniente Blueberry y eh, Jean Giraud en, en otro tipo de, de colaboraciones porque también trabajaba como ilustrador eh, ese, ese estilo de él de, de línea de trabajo como detallado con cierto intento de, de crear es como un, un realismo, entre el realismo y la caricatura, el tipo de, de gráfica de las representaciones que hace con grandes detalles de los espacios, crea todo ese mundo de las ciudades, de, de esos planetas, como esas dimensiones. Eh, personalmente el Incal a mí me parece, eh, es pesado también de, de leer, ¿no? no es fácil, es un poco lento, yo prefiero una obra que se llama el garaje hermético. Entonces eh, giro y Moebius crean esto, en 1981 Giro, Jean Giro, o sea Moebius, se une con otros dibujantes, otros guionistas y gente del mundo de los cómics en Europa y crean una editorial que se llama eh, Humanoides Asociados. No sé si lo escribí bien. Humanoides Asociados. Crean una revista que se llama Metal Urland. Metal... Metal Urland, la traducción de eso del francés sería algo así como metal aullante. Eso eh, en inglés y en Estados Unidos, porque le, les interesa lo que están produciendo los europeos, se convierte en heavy metal. No sé si han visto esa revista de historietas. Heavy metal es la versión gringa de eh, Metal Urland, que es el gran referente de los cómics de ciencia ficción y de cómics para adultos. ...en la década de los 80... ...que genera una ruptura con los, todos los cómics... ...que existieron antes... ...y este incal entonces es como... ...ese punto de quiebre... ...con esa primera... La primera ...el primer episodio que es el... ...el, el incal negro... ¿sí? ...esta es como la, la base... De, con, ...bueno... ...ahí también ya viene todo el elemento de la historia... ...porque el texto... ...también se alimenta de, de otras historietas... ...que ya había hecho Moebius... ...entonces retoma cosas... La obra de Moebius se conecta entre sí, entonces a veces uno ve personajes que aparecen en las historietas que él dibujaba, que son de otras historietas, hay cruce de universos, sí. él hace ese tipo de cosas. Y lo mismo empezó a hacer eh, Jodorowsky, de este incal, bueno hasta donde han alcanzado a leer, aunque con que leyera uno el incal negro, ahí encuentra toda la base de todos los personajes de esa serie de incal, el por ejemplo, el metabarón es un personaje que genera toda una serie de historietas que se llaman así, los metabarones, que además también se han convertido en la posibilidad de hacer eh, películas alrededor de eso, pero cuando esto se creó en los 80, pues, la, las, eh, todo lo que era la tecnología para hacer eh, animaciones que acompañaran estas eh, historias no, no estaban tan desarrolladas. ¿sí? De hecho, hay una película que se llama eh, Heavy Metal, si la pueden encontrar que es una animación también referencial, donde lo que hacen es presentar fragmentos de diferentes eh, historietas que surgieron en esta revista, ¿sí? que es el, el francés Metal Hurlán. Ahí eso se vuelve como el crisol de un montón de dibujantes y es lo que cambia todo lo que se convierte en esa superindustria que fue en los 80 y los 90, la historieta en Europa. Que con las crisis económicas eh, decayó y ahora están tratando otra vez de, de volver a renacer con otro tipo de estéticas, no de esta forma, digámoslo así, como tan seria, tan. Eh, la, la técnica tan exigente, ¿sí? Porque es que uno ve toda la generación de estos tipos, era ya a otro nivel que se movía. Eso es como lo general ahí de, de, de, de que podría decirles. Esto es una ruptura también en términos de la narrativa por este tipo de historietas porque los europeos tienen una particularidad en los 80 y es que no se toman las cosas en serio. Eh, si uno se pone a mirar a los tipos en su vida personal, casi todos consumían marihuana y drogas típicas de los 80, entonces sus historietas siempre acaban con elementos eh, cómicos sin ser exagerados, es un tipo como de trágico media ¿sí? y así ve uno que es el desarrollo de la historia. Y Jodorowsky se ha eh, reconocido a nivel mundial por su tomadera de pelo en todo lo que hace. ¿sí? Entonces este tandem este de estos dos tipos creó toda una pauta, que después derivó en montones de alternativas de la historieta y de la narrativa en la novela gráfica. Eh, pues ahí les dejo. Profe, <risa> como siempre usted, nos, eh, nos encanta ahí con sus, con sus Con su historia. Con su conocimiento. La mitad de las cosas, por supuesto, no las conocía. Conocía algunas cosas, por supuesto. Eh, me gusta eso que dice de, de que no se toman muy en serio. Porque al principio nos da la impresión en el incal Y esto pues es el puro principio, ¿no? Que la historia va a ser muy seria. Eh, Nomás con este callejón de los suicidios, por ejemplo. Y después nos damos cuenta que es, es como un chiste, ¿no? De alguna forma lo veo me parece como una de esas, de esas historias tipo Kafka, que empiezan con una cosa pequeña y esta cosa se convierte en un absurdo, ah, <risa> algo así, y, y, y, y a medida que uno va avanzando en el incal, comparto lo que dice el profe, no no es fácil la lectura, de hecho, la lectura es, es, tiende a ser un tanto eh, compleja en ciertas partes, exige demasiada atención. Eh, por parte del lector y sobre todo un esfuerzo, ¿no? No solamente por la imagen y por eso, sino por la conjunción de todo esto, pero, pero parece como un, un, una gran broma, de alguna forma. Hay un libro que se llama Como la broma infinita, pareciera algo así, no sé, se me ocurre. Eh... Um, pero está, está, está bien interesante. Yo sí creo que vale la pena. Yo, yo al menos sé que lo voy a terminar de leer, ¿no? Pero, pero muchas gracias, profe, como siempre. Pero me gustaría saber, por ejemplo, si Cindy, si Sarita, eh, si de pronto Majo o Camilo eh, nos pueden contar en dónde van, qué leyeron, qué les pareció y arrancamos la discusión desde esos, esas primeras impresiones. Hola, buenas noches. Eh, pues obviamente muy, muy, muy extraño, o sea, eh, tú ibas diciendo, y el profe iban diciendo como eh, como la personalidad, y bueno, las cosas de él, y uno como que empieza a atar los cabos, ¿no? Porque porque hay como esta, bueno, esta gente que se lleva al tipo, que son como, como si fueran nocentes, o como unos robots, una cosa así rara, ¿sí? Y empezaron a ver cosas muy extrañas, y a mí me pareció muy chévere, me engancha, pero sí es un poco complejo de leer en momentos, ¿sí? Pero me parece que lo engancha a uno, porque uno siempre quiere más, o sea, uy, pero ¿cómo así? O sea, los otros, pero ¿quién es este? entonces uno sigue leyendo porque quiere saber más de qué es lo que va a pasar, porque es muy extraño. Esas historias están extrañas, pero me gustó. Sí, sí, yo de hecho eh, no, no había querido utilizar la expresión, eh. Y el profe la, la mencionó, o sea, me parece como, o sea, sí tiene algo de esto de todas formas para que eh, lleguemos como a esta misma conclusión. Yo lo sentí como un viaje, un viaje en medio de una, de un episodio de, de drogas, <risa> sí, por ponerlo en términos de, <risa> de, <risa> en <risa> ponerlo. Uno está, o sea, normal, hay pedazos normales, pero luego, no sé, el man se va por entre los túneles, y se encuentra con un monstruo, o sea, es como muy raro. Sí, sí, y, y no sé, un viaje con ácido o un viaje con, no sé, con lo que sea, hay momentos en los que uno dice, este, este señor, en, o estos señores en plural, en que estaban pensando, eh, pero sí, sí, hay una, sí se siente como esa diferencia, no yo creo que eso sí se siente, esa diferencia entre, entre lo que veíamos leyendo de este lado del charco y lo que estamos viendo allá, me parece que sí, nomás en los, la misma gráfica, no sé, en ciertas partes el dibujo me, me recordaba a Tintín, creo que alguna vez sí leí el cómic de Tintín, o la tira cómica, de Tintín, y los colores y esta misma línea, me, me dije, esto es muy similar, no sé por qué lo relacioné con Tintín, pero me pareció, me pareció bien interesante. Y lo que dice Cindy, lo engancha a uno, por más de que tenga este grado de complejidad, uno, repito mi, mi analogía de que el lector es un chismoso, uno quiere saber qué pasa, ¿no? No es como, pero qué bueno, y qué va a pasar con este man, y con este universo tan extraño, porque es que es... es es medio distópico, es futurista, es como el del cyberpunk, es una cosa así extraña, pero todos estos elementos como que se combinan a la perfección y le, le hacen a uno querer seguir avanzando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Cindy. Muchas gracias, mm, Cindy. Sarita, dale, tienes la, la, el micrófono. Eh, buenas noches, yo leí como hasta el segundo capítulo, pero sí es que es algo muy extraño, muy psicodélico. Porque al principio empieza, pues, en lo que cabe, normal. <risa> y después se pone muy raro por el segundo capítulo, hay un pájaro que cura a las personas. Ay, no, es muy raro, muy raro. Es cierto, es cierto. Yo creo que ese fue uno de los elementos que a mí me, más, más gracia me causó. Eh, ahí fue donde ya, digamos, creo que se, podemos empezar a mirar estos elementos como de tono religioso sin ser explícitos en, en, dentro de, de, lo, de la religión, pero si empieza como este pájaro, ¿no?, brillante, que está hablando y está dando el anuncio y está como en un tono profético, eh, ¿qué es lo que nos está diciendo Sarita?, eh, y, y vemos, vemos, vemos, o sea, se puede ver un poco como hay cierta tendencia. No sabemos si es una burla, porque es que eso también es lo que el, el, el mismo cómic no permite, no, no le permite uno saber si, si el, el autor realmente se, lo está diciendo como con fines narrativos o se está burlando o la burla es un fin narrativo, ¿no? Es bien interesante, pero esa parte me pareció muy curiosa porque vemos a Difo están Dipo y Difo, ¿no? Dipo Dipu creo que es el, el, no sé, yo lo vi como un perodáctilo, <ríe> y está Difo, que es el, el, el investigador, y él coge al, al, al, al, al, a este ave, esta, a este pájaro del cuello, no mientras todo el mundo le está diciendo que, que es un salvador, que el ave la ave salva es el salvador y como un profeta, y él lo que hace es profanar a, en, en la vista, pues, de este momento al pájaro para sacarle el, el loro de cemento, ese, dipo. Uh -huh. eh, lo que hace es cogerlo del cuello y zarandearlo para sacarle el incal de luz. <ríe> eh, es muy chistoso porque no me imagino yo como esa escena de... de un, un, un, un profeta hablando y que alguien llegue a hacerle esto, me pareció muy interesante, o sea, no sé, me pareció como muy chistoso, y el humor, como decía el profe, no es esa, como esa exageración que se ve eh, que, que uno podría esperar, sino es muy sutil, ¿no? Uno encuentra elementos, elementos de, de este clase en, en partes muy específicas y es muy sutil, pero es muy provechoso, como que atempera un poco el el resto de, de, lo, de lo que está contando la historia, ¿no? Eh, ¿no? Vemos esta seriedad de, de armas, de prostitución, de drogas, de todo esto, y nos botó un chiste como que, hey, para recordarnos que esto no es tan serio, no es de tomarse tan en serio. Aquí el profe nos dice algo. Tintín es belga. En los ochentas se establecieron claramente dos escuelas. La belga, que es el estilo de Tintín, y la francesa, que es estos artistas. Ah, bueno, fíjense, entonces no, no, no estaba yo como tan perdido cuando veía yo como un, una sombrita, no sé, <ríe> de esto. Y también nos dice, elementos místicos y alquímicos, ¿no? Jodorowsky se apoya mucho en la alquimia. Sí, esto era una de las cosas que yo quería hablar porque me pareció ver elementos ahí, Filos hay una filosofía, una filosofía extraña, hay, hay elementos de tarot, como bien decía el profe, hay, hay una parte, bueno esto es un poco más adelante, voy a ver si la encuentro acá, es mucho mucho más adelante en donde encontramos a una figura que es como hermafrodita, que es una de las cosas a las que también vi que le apuesta bastante eh, el incal, ¿no? tenemos la figura que es el emperoratriz, que es un hombre-mujer, es el ser perfecto, es como el, quien domina la, la alianza de los planetas, según puede entender. Y después tenemos a otro personaje que es Sol Luna, eh, que, bueno, ahí les, les cuento, es el hijo de, de uno de los personajes principales. Y, de hecho, ya por aquí estoy llegando, eh, también es hermafrodita, ¿no? Pero pues lo representan de una forma diferente a los dos. Eh, por acá, ya les, por aquí, aquí está. Esta, esta, esta parte, ¿no? Como que sí parece una carta de tarot. No sé, esto lo voy a aquí ampliar un poco. Pero esto sí da la impresión un poco de, de estar con una carta, ¿no? Eso me pareció muy, muy chévere. Ajá. Hijo de Metabarón, exactamente. Aunque bueno, después vemos que Metabarón lo crió, pero el papá es otro y la mamá también. Bueno, es, es bien interesante, ¿no? Es, es, es, es bien extraño. También tiene unos giros narrativos bien interesantes, lo que llaman el plot, eh, bien, bien chévere. Entonces, sí, sí, vemos todo esto, aparte de la representación misma de la naturaleza, ¿no? Como la, la, las, las pirámides como la figura perfecta. Eh, la conjunción de la luz y la oscuridad, eh, está el huevo de la oscuridad, que eso me pareció, el huevo de la sombra, perdón, que también parece una, una imagen muy bonita, ¿no? Y vemos como todos estos elementos que parecen como tan diferentes, como tan dispares, no sé yo sentía mucho mucho como trabajo de la geometría por todos lados como el universo entendido de una forma muy extraña el, el el concepto mismo de la vida y del universo entendido bajo diferentes lupas pero que todas conviven a la perfección no porque está la lupa de la religión pero la religión tiene un una, una un componente científico, tiene un, comp un componente filosófico, tiene un componente mágico, y todos estos componentes se reúnen acá y todos tienen sentido y todos se equilibran perfectamente. Y estos dos personajes, Jodorowsky y y Moebius logran este trabajo en el que todo esto está funcionando a la vez, la política, la religión, la magia, la ciencia, la alquimia, bueno, todo esto está ahí metido, todo, todo está a la vez, todo está en el mismo plan y todo funciona. No, no nos ponemos a, a, a cuestionarnos como, bueno, esto, ¿sí? No, no, ellos simplemente nos dicen, este es el mundo que creamos, y nosotros lo que hacemos es creernos, ¿no? Es, es bien, bien chévere. Eh, yo me preguntaba sobre los personajes ¿no? porque estos personajes son muy distintos a los que hemos venido viendo ¿no? Eh, de pronto pues bueno Sarita nos comenta que alcanzó a leer los dos primeros episodios, eh, Cindy Cindy también nos comenta que, que alcanzaste a leer un poco, ¿qué opinan por ejemplo de este personaje principal? ¿no? y hay una, una, una, hay una especie de fórmula que repite eh, a lo largo de, del cómic y es que él es un agente de clasificación R. Eh, no sé si ustedes de pronto, como que, ¿qué pensaron de eso? ¿Qué pensaron de, de los personajes que fuimos viendo? Eh, y hay unos personajes bien extraños. No sé ustedes qué piensan de, de estos personajes en comparación, por ejemplo, a Sandman, a los del Tenement, a los que vimos en el, en el manga, ¿no? ¿Cómo, cómo se comparan estas, estas construcciones con todo lo que hemos visto anteriormente? ¿O qué les parece? ¿no? Sobre, ten, bien pensando que esto es, un, es futurista, ¿no? Es como distópico, eh, según nos permiten ver. No sé. <risa> ¿No? porque Porque son bien extraños. Dale, Cindy. Pues, eh, sí, el es pues como que es porque decían que era como una persona entre como un donde nadie, como era un investigador, pero ahí, como que no ni, fo, ni fa, sí que necesitan bien como trabajo, porque trabajó ahí llevando a una muchacha a unas fiestas. <ríe> y, y pues era como una persona, yo digo que esa clasificación es como un, una persona como marginada, ¿sí? como que podrías estar. Eh, que fue marginado ¿sí? entonces también podría no sé cómo relacionarse a, también al estado de, de la persona del común y todo eso pues es que es, es bastante raro pero bueno no sé podría ser como esa analogía de como una persona común o algo así ok, ok, y qué te parece este personaje, al menos el investigador eh, o mejor hablemos pues ya que partimos de esto bueno, no, eso lo dejamos para después, mejor, mejor, para, para no mezclar las cosas. Eh, sí, me, me gusta esto de como que es un personaje ahí. Al principio lo vemos como, no sabemos cómo entenderlo, ¿no? Pero es, es, a mí me pareció bien interesante, como casi este, este epíteto. Es, es, bueno, hay una fórmula en, en la escritura que es utilizar una misma característica uh, de forma repetida para referirse a un personaje. Y este se llama epíteto. Y este epíteto lo que a veces, muchas veces hace es simplemente como sustituir a la misma persona a, para no repetirlo todo el tiempo. Eh, y, y a mí me pareció este epíteto de difool de, de, de, de el agente de clasificación R. ¿No? Así lo mencionan todo el tiempo. El agente de clasificación R es el agente de clasificación R. Y yo pensé en la clasificación R de películas, <ríe> no sé. En eso pensé yo, porque nunca nos aclaran que, a qué se refiere, ¿no? A, a, a, no sé si tienen como muy así, como a, a, en cuenta como la, este sistema de clasificación de películas, eh, está como todo el público, está para mayores de 13, a, y hay películas que son como clasificación R, si no estoy mal, dentro de esta clasificación está... Deadpool, ¿no? Estas películas como que utilizan un lenguaje mayor, es bastante gráfico, y yo pensa, no sé, no digo que así sea, pero me, me pareció muy curioso que este, este personaje, como que se le asignan este tipo de tareas que son eh, viscerales, de alguna forma, y, y así lo representan, ¿no? O sea, como en un rango que se ocupa de lo más sucio. Y, puede, y, y, y también de pronto nos está dando pistas de cómo va a ser el mismo cómic, ¿no? Una clasificación R, un público más adulto, ¿no? Esto no sería, digamos, para, para un niño, no sería un Superman, eh, ¿no? Bueno, que de, la verdad no sé qué clasificación tenga Superman, me imagino que tendrá cómics con una, con una clasificación para, para público mayor. Pero sí nos está dando como esa pista de, de, de ¿quién, quién es este personaje, qué tipo de postura tiene ante la vida y de hecho después nos lo dejan ver, ¿no? Como que es, va a prostíbulos, toma mucho, uh, se droga, y, y todo esto parece como estas pistas que nos permiten caracterizar a, a Full ¿no? Aquí, aquí el profe Leonardo nos dice algo. diful es simular el papá de Hoshimamoru, un tipo corriente en, circunstan en circunstancias extraordinarias, manipulado por las fuerzas cósmicas. Un extraño elegido. Ah, esa descripción está buenísima, ¿no? como que cualquiera podría haber sido, pero le tocó a él, un extraño elegido. Esa, esa, esa, esa, esa expresión, fuerzas cósmicas, ¿no? Manipulado por las fuerzas cósmicas. Y ese me parece, esa expresión me parece que es bien problemática, ¿no? Es muy problemática um, en, la, en la cuestión literaria y narrativa, porque de pronto en lo que veníamos viendo no existía como este concepto del hombre con un dios, ¿no? Desde, desde contrato con dios, justamente, habíamos visto como un hombre des, desprotegido y, y des... como olvidado un poco por, por las fuerzas cósmicas. Pero aquí estas fuerzas cósmicas aparecen y ponen en marcha todo el, todo el, el accionar. Entonces, fíjense cómo es un retorno a la... A la, al, al marco religioso, y eso me parece muy chévere. ¿Y por qué? Irán ustedes, bueno, ¿por qué es chévere? Porque, eh, digamos, en la modernidad, el, el, digamos, la narración moderna se caracteriza por un hombre contra el mundo, ¿no? Un hombre solo contra el mundo. Y aquí estamos viendo una serie de individuos contra el universo, contra una fuerza mayor, ¿no? Están peleando contra la oscuridad y aparecen de nuevo como respaldados por esta fuerza mística. Eso me parece muy chévere, ¿no? Como el futuro parece que volviera al pasado, es, es muy bacano. No sé ustedes qué piensen, pero eso me parece muy chévere. Ahora, lo que iba a decir es como esa sociedad, esa sociedad que están pintando en el cal, ¿qué piensan, no? Hay hay, hay, hay un término, hay, hay un elemento que, me, que me, me ha parecido muy problemático, yo dije tengo que mencionarlo, cuando estemos hablando de esto y es la, la televisión en 3D y está este eh, como este presentador no que llama a los espectadores de una forma específica y yo pensaba bueno esto para empezar o sea vale la pena recordarlo se inscribió hace 41 años no más o menos eh, por supuesto ya la televisión tenía alrededor de unos 30 años eh, en, en los hogares americanos y pues del mundo, de pronto un poquito más, sí probablemente más. Aquí en Colombia llegó en los 50, estoy pensando en Colombia, debe llevar más años. Um, pero la expresión que utiliza este personaje es como teleadictos, ¿no? Y yo pensaba como en, en ese concepto, entonces eh, pensaba en ese concepto ahora y pensaba en ese concepto en ese extraño futuro. Bueno, nosotros asumimos que es un futuro, no nos dicen nunca un año, que es una de las cosas más curiosas, nunca nos ubican temporalmente, mm, no sé si se habían fijado, pero nunca nos dicen en el año tal, nunca nos dicen un planeta, efectivamente, ¿sí? creo que nos dicen siempre como es el centro del planeta, es el núcleo del planeta, hablan de un sol, pero entonces es todas las estrellas, se llaman soles, bueno, este tipo de cosas, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca nos, nos ubican ni espacial ni temporalmente. Lo, las, las únicas pistas que nosotros podemos empezar a ver son como los que podemos extraer de, de, del, del, del paisaje mismo, de los personajes, y... Eh, y, y también de estos entornos, pues que también es el paisaje, ¿no? Y, y pensando en esto, yo decía como, a, aquí este man sí quiere criticar cosas, pero lo hace, y lo hace de una forma muy, muy directa. No sé si era una crítica real o solamente lo estaba haciendo con el, este espíritu de chiste que veníamos mencionando, pero todo el tiempo que le habla al, al espectador, se refiere al espectador como teleadicto. Y así hay muchos otros elementos, ¿no? Pero esta sociedad, es, es les pregunto, ¿no? Es muy diferente a la, a la que tenemos nosotros en nuestros momentos, por ejemplo. Esa sociedad que nos está mostrando es en realidad muy diferente. Ese futuro parece, parece de verdad muy incomprensible o no tanto. No sé ustedes qué tienen que pueden decir sobre esto. Adelante. Profesor. Es curioso, pero la mayor parte de las cosas que estos tipos plantean en esa época los dibujantes y los guionistas suceden actualmente, ¿no? Una adicción, por ejemplo, a eso a las pantallas. Estar enganchados como a un nivel de, de zombies a las pantallas, los sistemas de comunicación que tienen a todo el mundo conectado todo el tiempo. En estas historietas es muy curioso, ¿no? Pero la policía siempre es un controlador absoluto, es como el gran hermano. Es el ojo que está en todas partes y, y muchas veces juegan con eso en la, en la narrativa visual, ¿no? Está uno viendo la, como los centros de operaciones donde los que controlan están viendo a la gente funcionando. Eh, hay cosas curiosas porque es como una sociedad cerrada dentro de sí mismo, literalmente, ¿no? El, el, la nave esa donde está el, el presidente, el, el, como el rey ese, que se, se encaja en un hueco y cierra el espacio para que la gente del común no pueda subir donde los elegidos de las clases altas, y entonces eso es como otro nivel. Ese es un juego que maneja mucho Moebius en sus historias, y es que hay, hay planetas dentro de planetas, ¿sí? dentro de universos, universos enteros, entonces es una cosa donde la teoría de la relatividad y toda esa cuestión eh, de, de, de física cuántica se vuelve eso, se vuelve un espacio de lo más extraño pero yo sí veo que se parece mucho además en términos de sociedad no el, la degeneración en muchos elementos éticos que es parte de lo que ellos empezaron a criticar en ese momento que se estaba dando, la corrupción reinante en todo el planeta actualmente y estos son eh, poderes Sí, como los que controlan a esas masas de, de gente, eh, casi todos son corruptos y degenerados, ¿no? Es lo que siempre se, se está viendo. Y uno lo ve ahora y, y pues lo que pasa es que se hace evidente también, ¿no? Ahora por los medios y la, las redes y todo eso, entonces pues yo sí veo que se, se parece mucho sin llegar a los niveles de, digamos, de desarrollo tecnológico que plantean ellos en su componente de, de ciencia ficción, pero en términos sociales sí la veo muy parecida es una de las cosas que es más interesante, es impresionante, y es que esta gente... Hay, hay dos opciones para este caso, o sea, para explicar esto. La primera, estos autores, Moebius y Jodorowsky, eran unos visionarios, y entendían y leían muy bien la sociedad y podían decir más o menos como eh, qué podía pasar en ese futuro. Esa es una opción. La otra opción, el mundo siempre ha sido así, o desde ese momento en el que fue escrito... Hasta, nuestra, hasta nuestro momento, el mundo en realidad no ha avanzado mucho, ¿no? Una vez leí un, una, un, una cosa pequeñita, pero que creo que se aplica a todos los casos eh, de Kino, en donde le decían, ¿usted qué opina de que Mafalda siga teniendo tanta fuerza y siga teniendo como tanta vigencia después de tantos años? Y él decía como que lo entristecía un poco porque significaba que el mundo no había cambiado mucho, entonces, fíjense cómo esto también puede tener esa, como esa doble vía, ¿no? Podemos ver a estos, eh, eh, en estos dos personajes como de verdad maestros en la lectura del mundo, lo que alguna vez conversamos en nuestras sesiones extraordinarias. En esta lectura del mundo leen y entienden muy bien el mundo y por eso pueden representarlo de una forma atemporal, es decir, en todo momento siempre va a ser, eh, va a aparecer vigente. O en últimas eh, eh, así es el mundo, ¿no? Esa, esa es una visión un poco más, no sé, desesperanzadora un poco, ah, de pronto. Pero, pero sí, lo que dice el profe, es, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y me parece muy interesante eh, eso, eso, que esta gente plasmó una cosa impresionante. Me pareció muy, digamos, como muy, muy visionario eso, ¿no? Hay una, según en la primera o segunda página hay una de estas cosas lo único diferente es que tienen el teclado con teclitas, pero tienen la pantalla, tienen la forma ¿no? esta gente es ve, veía muy bien el futuro creo yo ah bueno, una de las cosas es que ya murió de pronto no se había dicho así de forma explícita el profe no lo había mencionado, yo tampoco lo había mencionado eh, él murió ya en el 2012, 2013 ah lo que, es una, lo que es una lástima, ¿no? O sea, bueno, pero igual, eso pasa. A todo el mundo le llega, ¿no? Como dice 2012. Como dice Sandman, eh, la muerte es lo más natural del mundo. Um, y sobre este aspecto de, de la sociedad, de, de esta sociedad que parece como hablarle a todas las, eh, las. a toda la, la, la, la humanidad de todos los tiempos. Bueno, quizá no de todos los tiempos, sino de los tiempos posteriores. Eh me pareció muy, muy, no sé si, o sea, si sí es interesante, pero también como turbio la figura del presidente. O sea, además de estos personajes que, que van contándonos lo que va ocurriendo de este detective, del el megavarón, ¿no? Este personaje mismo de, del presidente se pone en el centro de toda la acción y siempre está como o sea, la atención se enfoca en él, ¿no? Vemos eh, cómo se televisa su clonación, eh, como acaparando esta atención todo el tiempo, y también vemos después cómo él mismo se convierte en los medios, cuando no tiene más escapatoria, o sea, ya se ve acorralado por los revolucionarios que logran como eh, encerrarlo en su, en su torre, ¿no? lo que nos decía el profe, su última, su última acción es clonarse dentro de una máquina, que eso también es una cosa si, yo digo, este señor escribió como llevado, no sé, eh, pero si vemos esta, esta este, se, se rompe este límite entre el humano y la máquina y él se convierte en los medios, y él empieza a perseguir a, a los personajes principales y empieza a televisar todo. Y yo pensaba, por ejemplo, en estas películas... Eh, hollywoodenses, <ríe> no sé si alguien aquí vio alguna vez esta película El avión presidencial, eh, no me acuerdo, el protagonista es el mismo Indiana Jones, pero no me recuerdo el nombre, el caso es que bueno, están estos terroristas, creo que el quien hace el papel de terrorista es... Um, ay, se me olvidó el nombre de eh, él, bueno... El caso es que estos terroristas secuestran el avión presidencial, está el presidente con su familia y vemos al presidente como esta figura de acción que toma las armas y de mata a, a los terroristas. Esta película ya es, por supuesto es posterior a, a, a, a Moebius, eh, pero sí me pareció como esta, esta parodia de estas figuras que eh, nos quieren hacer ver como que siempre son estas figuras de acción. Ese, Harrison Ford, Air Force One, ese, ese el avión presidencial, exactamente es Harrison Ford. <ríe> ese, y el, el presidente aquí se toma muy en serio su, su papel, aunque por supuesto por las circunstancias se lo exigen. Pero eso me pareció como una, un chiste, o sea, de verdad, yo entendí esto enteramente hasta donde voy, lo estoy entendiendo... Como, un, como de verdad, como una burla, lo que decía el profe. Es como este, este burlarse de todo y de todos, ¿no? Pero por supuesto, no deja de lado que si sí hay, hay, hay ciertos elementos, si hay una visión de mundo detrás. Al menos considero yo, sí podría decir que ellos consideran la, el nacimiento de toda existencia a partir de dos fuerzas opuestas, ¿no? Y por eso la, la representación de estos seres perfectos son siempre... Hermafroditas, al menos eso sí lo puedo decir, es lo único que tengo seguro, no puedo tener nada más seguro porque no termino de leer el, el, el cómic. Entonces, esto es una de las cosas que me parece tan, tan chéveres de... Mmm, ...delincal, ¿no? Ahora... Mientras decía esto eh, del Incal, me, me, me, me, me apareció esta pregunta. Y esta pregunta es especulativa, porque en realidad yo tampoco sé la respuesta. De pronto el profe sí la tenga, eh, y si la tiene, pues sería buenísimo que nos cuente. Pero ¿por qué estas pirámides no se llaman Incales? No entiendo. De pronto alguno tiene una teoría, o de pronto el profe sepa por qué estos se llaman Incales. De hecho el Incal, ¿no? el incal, bueno entiendo el concepto del incal de luz el incal de eh, negro el incal como de la oscuridad pero no entiendo por qué son pirámides pues yo podría estable, establecer como teorías pero no sé si de pronto nos den una explicación de por qué el nombre ¿no? el incal ¿a qué le suena eso? ni idea, ¿cierto? Nos toca cómo leer o mirar, a ver por qué se llaman así el INCAL. Pero bueno, no sé. Eh, ¿Qué más podemos decir sobre esto? ¿Ustedes recomendarían esto a alguien que les diga recomiéndeme una lectura? le recomendarían leer el INCAL? Yo sé que sí. Por supuesto haría una serie de Advertencias, <risa> ¿no? Como primero los temas eh, me parecen que, si no se ven con el, con el lente adecuado, pueden resultar eh, sensibles para algunas personas, <risa> el club de lectura que se llama Don Quijote Rockstar. <risa> Eh, yo sí haría, yo sería haría, sí sería como eh, estas advertencias, ¿no? Primero el tema, por supuesto, tomarlo con, con mucha gracia. Al principio eh, estaba un poco preocupado mm -hmm. de, de, de qué era lo que estábamos leyendo, pero después me di cuenta que esto es que tomárselos con humor. No es, es, es que hay que verlo con otros ojos. Eh, me, parece, me parece sin embargo que pues esta, esta, esta, esta lectura pone en contraste muchas de las cosas que hemos discutido, ¿no? Este, este, este cómic en especial, a pesar de que digamos fue como una inclusión, sí, no es lectura para niños, eso es un hecho, eso sí, eh, esta, esta, este cómic, a pesar de que fue como una elección no prevista, ¿no? Fue como... De hecho, es, eh, la elección de este libro lo podríamos llamar como, utilizando los, profes del, los términos del profe Leonardo, ¿no? Como es, fue una manipulación de las fuerzas cósmicas, ¿no? Fue una elección extraña. <risa> Me parece que sí podemos como intentar conjugar muchos elementos de lo que vemos acá, ¿no? Tenemos la ciencia ficción y lo, lo extraño y, y del, de este futuro este contraste entre la ciencia ficción y este futuro extraño que vimos, por ejemplo, en All Unity Is Kill. O sea, la, vemos un futuro, vemos una, una, un, un futuro distópico, pero hay dos formas muy diferentes de contarlos. Eso me parece muy valioso, ese contraste me parece muy bueno. Me gusta muchísimo también este contraste entre, por ejemplo, este contrato con Dios, donde vimos esta, esta realidad cruda de los años 30, eh, es una realidad descarnada, y ponerla en contraste contra este futuro extraño, ¿no? vibrante, eh, psicodélico, como resultado de, de un viaje de ácido, es muy bueno hacer esta, esta, esta comparación, esta puesta en tensión, y por supuesto, ver algo tan, tan digamos, como, creo que todos llegamos a esta conclusión de que era algo visualmente bello y narrativamente bello de Hiroshima Moru creo que al fin me lo aprendí, <risa> acá y por supuesto Sandman, ¿no? Todas estas cosas las podemos encontrar acá, hay un elemento de, de esto en, en presente en el incal. Y creo realmente que eh, vale la pena, ¿no? Vale la pena, vale la pena darle la oportunidad. Joshi, yo Hiroshi, bueno, Joshi, Joshi Mamorini, listo, casi, casi. Me parece que vale la pena la oportunidad a a estos nuevos formatos, ¿no? De pronto, para quienes han venido desde los, de los, de los clubes de lectura pasados, esta es nuestra primera vez leyendo cómic, leyendo manga, leyendo eh, novela gráfica, y considero que ha sido uno de los ejercicios más provechosos. Eh, ver estas otras formas de narrar y otras formas de llegar a, a, la, a, a la realidad y a nuestra propia realidad, y cómo nosotros nos enfrentamos a estas lecturas. Me ha parecido de verdad muy, muy chévere, sobre todo porque pudimos tocar muchos géneros a la vez, ¿no? El género de ciencia ficción, vimos algo realista, pongámoslo en nuestros términos, vimos algo de terror, vimos, vimos fantasía, ¿no? Entonces, considero que eh, a estas sesiones fueron de verdad de mucho provecho. Eh, la encuesta se las dejo para dentro de ocho días, ya saben cual, que siempre pues al final de, de semestre hay una encuesta antes, digamos, de despedir, digamos, ya la sesión, ya están las ocho y cuarto, no sé si hay algo más que de pronto podamos decir de, de ese pistazo general que tuvimos de, de del INCAL, porque, pues, digamos, yo sé que eh, fue complicado eh, poder lograrlo, ¿no? A ver, el profe nos dice que la segunda página es considerado un referente. ¿Cuál será la segunda página? ¿Esta, esta página? Donde ah. el tipo cae, va cayendo al pozo de ácido. A eso es un punto de referencia en Esca. el mundo de, de la narrativa de los cómics. Como a partir de eso, incluso no sé si vieron el quinto elemento. Sí. En el quinto elemento se manejan ese tipo de, de soluciones. Esto es un referente de, de las historietas de, de ciencia ficción y en narrativa gráfica, ¿no? Porque hay un montón de planos de lectura, hay un montón de situaciones en términos visuales y, y estéticos la la Perspectiva, el concepto del pozo de ácido, hay un montón de elementos ahí. Esto es como una página icónica de, de INCAL. Eso, y cuando el tipo en el INCAL negro lo van a meter a la, a, a la máquina esa que desbarata los cuerpos para reciclarlos y lo agarran un montón de como de robots alargados, este también es un, una imagen que siempre se referencia cuando se habla de historieta de ciencia ficción. Esa sí no me acuerdo, eso es cuando entran allá a ese, a ese mundo de los, eh, no me acuerdo, los Tecno algo. Sí, sí es al final del Incal Negro, sí. Al final del Incaluz, Luz, sí, cuando llega a, a, a, esta, a esta religión extraña que tiene, por dioses sí. esos huevos, y por sí por acá, ¿sí? Sí, hay, uno, hay, hay una viñeta que está en el extremo izquierdo, creo que es... Era, el tipo está, está como corriendo en el aire. Ah, ok. Eh, ah, esa. Sí, esa es. Esta? Que está ahí. Sí. Esta. Okay. es El final, cuando se habla del Incal, casi siempre utilizaban esa imagen como referencia de la, de la obra No, y tiene sentido, ¿no? Las máquinas poseyendo hombre <ríe> Está bien chévere. Fíjense, ¿no? Eso, eso me gusta muchísimo. O sea, como. Yo siempre que leo algo. Y bueno, esto es muy personal, pero, pero de pronto no solamente me pase a mí. Entonces, cuando leo un tipo, digamos, de estas obras, eh, llamémoslas canónicas, bueno, por supuesto dentro de la, la, la literatura eh, convencional, pues lo canónico es muy diferente a, a por ejemplo, lo canónico dentro de, de la novela gráfica y demás. Pero siempre que leo este tipo de cosas, me, me, me siento como parte de la historia. ¿A qué me refiero? Como, wow, estoy leyendo algo que marcó la historia, estoy, estoy conociendo, estoy aprendiendo de esa historia y por aprenderla y por conocerla de alguna forma hago parte de, de esa historia, la historia de la novela gráfica. Entonces cuando el profe me dice, no, fíjense que este cuadrito, un cuadrito acá, es considerado uno de los de, de los iconos de, de las novelas gráficas, de los cómics. Y digo, vean, aprendí algo sé algo, sé ahora hago parte de la historia de alguna forma ¿no? porque aprendí, hago, comparto este conocimiento con alguien más eso que alguien creó y pasó a la historia ahora hace parte también de la historia pero bueno, esto puede que sea un poco por allá, demasiado onírico eh, nada eh, muchísimas gracias, de veras como siempre por estar aquí, por compartir sus experiencias me, me, me gusta muchísimo escucharlos a todos eh, ¿no? como siempre digo, escucharlos a ustedes hablar de un libro es escucharlos hablar de ustedes mismos y eso me parece muy bonito eh, para, para dentro de ocho días, como les comentaba la idea es pues, ya tener nuestra sesión de, de despedida eh, entonces si tienen un juego, una canción el año pasado, una de nuestras participantes del año pasado nos, nos regaló una canción de Recuerdas Juana Coni que pues, nos comentaba el otro día que estuvo en la emisora de la universidad eh, Un juego, nos quieren mostrar algo, nos quieren enseñar eh, de Pronto el profesor una ilustración, no sé Lo que tengan, pueden traerlo, mostrarlo, comentarnos si, si hicieron un cuento, si hicieron una pintura La idea pues es de que dentro de ocho días eh, la sesión sea de ustedes eh, Asimismo pues dentro de ocho días voy a traer una encuesta pequeñita, es como la encuesta obligatoria de cierre, y ya dentro de ocho días pues nos despediríamos del de club de lectura. Por supuesto, eh, como siempre, ahora, ahora un, al menos un obsequio. ¡Oh! <ríe> el profe dice que no va a estar dentro de ocho días, pero bueno, listo. Eh, eh, eh, vamos a ver, digamos, cómo... Como, eh, que se elige detrás de bambalinas para mirar cómo a quién se le entrega el obsequio de este semestre y nada, muchísimas gracias a todos ustedes, estas, estas sesiones hasta el día de hoy fueron muy muy valiosas, espero que les hayan parecido igual, que hayan disfrutado todas las obras que elegimos ¿no? hoy este semestre leímos muchísimo o sea es una de las cosas que me tiene más contento y es que este es uno de los semestres que más hemos leído en comparación a otros semestres entonces eso me parece muy bueno, muy bueno entonces, estoy muy contento por eso. Espero que eh, en ustedes haya despertado una nueva pasión, hayan descubierto algo nuevo para, en, en este inmenso mundo de la lectura. De verdad, espero que sí sea. Y nada, nos vemos dentro de ocho días. Así no pueden estar como el profe. Siempre, digamos, están presentes acá. Entonces, muchas, muchas gracias. Por supuesto, profe, por supuesto, igual. Pues el club de lectura sigue en el club, en el grupo de WhatsApp y por allá siempre estamos compartiendo cositas cuando no estamos en, en las sesiones habituales, y por supuesto por allí estamos avisando cuando arrancamos el próximo semestre. Entonces, feliz noche a todos, descanse, cuídense mucho en estos días extraños, y nos vemos dentro de ocho días. Chao a todos. Muchas gracias, bueno, mucha suerte, vemos. que se diviertan mucho. Hasta luego, muchas gracias.